muy tranquilo y siempre muy bien atendido por eh, sus dueños, Roberto, Susana, Fabiana, los van a atender muy, pero muy bien. En cuanto a la pesca, siempre algo de variadita hay, eh, esta vez anduvimos con el mojarrero, volvimos a, a las valles, ahí con lombriz, salgamos bagre amarillo, boguita, este, entretenido como para iniciar a los más pequeños. Que una cosa que muy linda poder traerte tu playa, poder bañarte en el río. O sea, ahora se si viene la, la hora de calor, lo puedes aprovechar. Aquí. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar este, los comentarios de unos huéspedes en los dormis que son muy cómodos y tienen una vista muy linda al río. Bueno, cómo andan, amigos? De dónde me dijeron? De Pilar. Bueno, vinimos Escobar. a pasar. ¿De dónde? Escobar. Escobar, muy bien. Vinimos a pasar unos días acá. A las cabañas de Puerto Autodelta, ¿cómo la están pasando? No, súper bien, súper recomendable, está muy cuidado, muy lindo y súper tranquilo. Y aparte tiene un jugador de primera acá, sí, ya. <ríe> <Y> Aparte <ríe> la podemos, nos gustó mucho porque en muchos lugares no nos dejan ir con animales y ella es como nuestra, nuestro hijo. Y, y acá no, no tienen ningún tipo de problema, nos dejan estar, nos dejan que esté sin correa, que en otros lugares se dicen traela, pero sí o sí tiene que estar atada, así que nos encanta eso también pet friendly acá mira sí. y qué jugadora está buscando la pelota bueno la, el, se alojaron acá en, en, en los dormit qué tal la comodidad el lugar el paisaje le gusta súper cómodo eh, los dormit nos dejaron una estufa nos dejaron un ventilador no la verdad que muy buena atención tenemos un kiosco que venden de todo un poco si te a olvidar algo eh lo puedes comprar acá, así que está muy bueno muy lindo el lugar, nos costó un montón encontrar un lugar así, nosotros nos venimos tenemos dos horas y media de viaje, pero venimos igual porque nos gusta bueno, bárbaro, que lo disfruten entonces Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. los dormis hermosos mira qué vista que tienen vamos a subir a uno para que lo vean espectacular todo verde río banquetita para tomar el matecito está el dormi ahora cuatro Uah, se cubrió de verde todo las hojas están por todos lados acá ganó la naturaleza se puede ver ahí El en Puerto Alto Delta, cabañas espectacular paisaje, naturaleza, pajaritos, tranquilidad. Ahora te filmé los colibrí. Capaz que llegaron a salir, vinieron a estas plantitas Cabañas espectaculares. Acá en Villa Paranacita es Río. Bueno, con el muscarrera otro bagrecito, amarillito, lindo amarillo. La puerta la probamos. La probamos, la espectacular el día, hermoso. Bueno, vamos a devolverlo. pescado, despacito tráelo muy bien un amarillito, lindo un pescadito, ¿te gusta? que lindo, es eh, lo que pescaste mira mira que una amarillita, bagre ¿la sacamos? Espera, espera. se va a escapar ¿se va a escapar? no a ayúdale tía no, Chiquito. Oh no. este fue listo. Chao, decirle gracias. Te pescamos otro. ¿Quieres pescar otro. Otro pescado. a pescadores que no hay pique. Mucha profundidad. Acá tenés que bajar por menos porque es más bajito acá. Dame a ver. <havis> ¿Sus muicicita? ¿Sus muicicita? Seco, Mateo. Bien pescador. no. <risa> <havis> Oh, agarralo, agarralo, mi amor, dale. <risa> Esto es pesca con devolución. De agarralo y tiralo al agua. ¿Tíralo Así agarralo, de. ahí a la colita. Agarralo. ¿Tíralo? ¿Tíralo? ¿Tíralo? Agarralo, agarralo. Agarra, no hace nada, eh. No hace nada. Agarralo con los dos manitos, con los dos manitos. Tiralo, agarralo, agarrate, tirá. Dale. Dale. Tíralo, mira, es chiquitito, no hace nada. Tiro, tiro. ¡Muy <laughs> oh, <laughs> hey, hey. fue el agua ¡Muy que te... estamos con el mojarrero un pique tremendo una boguita mira. en las cabañas puerta, toda el Villa parnacito disfrutando la naturaleza una linda boguita con el mojarrero vamos a tratar de sacarla no fácil que linda pelea estamos tratando de sacar mojarra mira qué linda boguita vamos con el mojarrero como se disfruta el mojarrero ya pesqué un bagre amarillo y ahora una boguita Espectacular, qué linda de puntos, mira! una boquita de dos puntos tres puntos. Bueno, parece que la cansamos. ¿eh? Qué lindo lugar, un atardecer hermoso, calen, solcito y pentimos una boquita. y dónde estamos pescando, tarucha cero, pero bueno, no hay, hay variadita la vamos a sacar y la devolvemos, si ¿sí? solo no puedo filmar. Bueno, acá estamos, qué hermosa boquita, Paranacito, de Costa, Villa Paranacito, Puerto Alto Delta. Le devolvemos, gracias, hermosa. Mira dónde estamos pescando, qué paraíso. Acá están las cabañas y tiene arroyos propios con pesca, espectacular.